Que ni sé lograr, pero cariño te estoy ofreciendo lo mejor de mí. Te cuento mis intimidades y no, no me avergüenzo. Comparto las caricias solamente contigo. Tiendo mi mano a diario y te abrazo con una enorme sonrisa. Entonces, ¿por qué te afliges y demuestras desamor? Bello y precioso. Amor bello y precioso, el mundo mundial. Tú me hablas de lo que quieres, siempre con tus deseos en los labios. Pero cariño, te has preguntado sobre mis necesidades, te has interesado por mis ideas y principios de vida, te llevo el café a la cama, te dejo notas románticas entre la ropa, entonces ¿por qué nunca valoras mi sensibilidad, amor bello y precioso del mundo mundial?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 de halagarte si no lo estoy sintiendo tampoco voy a aplaudirte solo porque seas tú mi novia no entiendes que anhelo estimular las propias riquezas de tu alma inmortal